Social, proyectos y ayuntamiento. Creamos el documento base y lo enviamos a nuestra plataforma digital de participación. Nos mandaron 603 propuestas, con las que hemos hecho el programa electoral de los ciudadanos y ciudadanas de Estella Lizarra. ¿Te sumas?